Saludos soy Israel Banguera y en esta hora les voy a mostrar cómo hacer para grabar una videoconferencia o bueno lo que ustedes quieran eh, pueden grabar lo que, lo que sea que se esté proyectando en la pantalla de este modo entonces vamos a hacer la prueba con video en youtube supongamos que querramos grabar esto sin, sin ningún programa en Windows 10 ¿no? entonces lo único que vamos a hacer es presionar tengo el sonido eh, anulado, pero igual solo es, un, un, estoy haciendo una demostración. Entonces vamos a presionar la tecla Windows más G, así como lo ven en pantalla. Windows más G. Sostenido. Y una vez hecho ello, van a dar clic aquí para grabar. Y automáticamente comenzará a grabar aquí arriba. Lo que tienen que tener en cuenta a la hora de hacer esto es que para que se quite, dan clic dentro de la pantalla y se quita lo que está alrededor y queda capturando aquí, queda grabando. Pero hay un, un, un problema que si se salen de la... dan clic fuera de, de la pantalla, deja de grabar automáticamente. Si se salen de la pantalla, dan clic fuera de la pantalla, deja de grabar automáticamente por lo que esta aplicación solo sirve para se ejecuta solo para, eh, en ocasiones especiales, como en el caso de videojuegos, si necesitan grabar una pantalla, necesitan grabar una videoconferencia. Y lo otro es que si quieren grabar algo y no les deja grabar por lo que no está agregado, cuando ustedes le den clic en, en, en a grabar, él automáticamente les sale una ventana diciendo que van a agregar eso para reconocerlo como un juego. Esto es una aplicación que trae Windows 10 por defecto y Muchos no saben pero sí existe Entonces una vez hayan grabado Podemos cerrar aquí Podemos darle clic en parar Y para encontrar el video que ya grabó Se vienen aquí a carpetas Y aquí en videos Y la captura quedó aquí Mirenla aquí Miren que es lo mismo que estamos viendo ahora el anuncio que estamos mirando ahora es este entonces de esa forma se captura cualquier videoconferencia cualquier video de internet con esta simple aplicación de eh, Windows 10 lo otro que si no les sale la pantalla en negro en caso de que quieran grabar algo y les sale la pantalla en negro con esta misma aplicación se vienen a, aquí a inicio, dan clic derecho aquí en inicio eh, administrador de dispositivo, en dónde está, aquí está y aquí en esta opción en adaptadores de pantalla dan clic derecho a actualizar se vienen aquí a examinar mi pc luego vamos a clic, clic aquí abajo en esta opción y aquí escogen un controlador más antiguo, escogen el básico si en el caso de que no tengan el básico escogen el más antiguo porque con el actualizado no les deja grabar en algunas por ejemplo en Netflix no les va a dejar con este actualizado les deja grabar la pantalla de Netflix es con este y dan clic en aceptar una vez hayan hecho hayan grabado todo lo que quieran vuelven acá y activen el controlador actualizado por lo que si no lo hacen les correrá eh, lento google chrome yo no lo hago por lo que no lo necesito eso ha sido todo por hoy espero que me hayan entendido y hasta la próxima chao